¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio Tentor y soy la voz detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta oportunidad continuamos con programación orientada a objetos. Por supuesto, eh, la relación que la programación orientada a objetos tiene con estructura de datos. Ahora vamos a comentar eh, dos de los pilares de la programación orientada a objetos que son herencia y polimorfismo. Veamos una pequeña introducción conceptual y luego lo vemos con cada lenguaje de programación. Imaginemos que en una aplicación, en nuestra aplicación, tenemos que realizar ciertas actividades con cada uno de estos personajes. Desde la programación no orientada a objetos, escribiríamos un código en el cual vamos a preguntar si eh, quien está ejecutando o el dato que estamos tratando es del tipo perro. Si eso es cierto, vamos a ejecutar acciones que, o comportamientos que reflejan lo que hace un perro. Si la respuesta a nuestra pregunta es que el dato sobre el cual estamos trabajando es un gato, ejecutaremos acciones de gatos y así para cada tipo de mascota. En programación orientada a objetos, nosotros entendemos que es un objeto el que ejecuta el código. De modo que el código se ejecuta sobre los datos de ese objeto. Por lo tanto, no hace falta preguntar si el objeto es un perro. Porque ya sabe que es un perro. Y lo que va a hacer es las acciones que hacen los perros o las que hacen los gatos. De modo que es redundante tener un código preguntando por qué tipo de dato es. Simplemente tenemos que incorporar el código de perros en los objetos perros, el código de los gatos en los objetos gatos y de esa manera vamos a lograr tener lo que se conoce como una familia de objetos o una familia de clases, heredando las características comunes ...que cada uno de estos objetos tienen de una clase base. Lo que estamos viendo es justamente un diagrama o un esquema... en ...donde nos muestra que las clases perro, gato y pájaro... ...son subclases de la clase mascota. Heredan los campos, heredan los métodos. También sabemos que se puede sobreescribir... ...por eso es que el método saludar de cada una de estas clases... Está eh, sobreescribiendo el método saludar de la clase base. Cada clase tiene su constructor que, como vamos a ver en los ejemplos, puede invocar al constructor de la clase base. Acá vemos cómo el código tiene que modificarse para poder mostrar que un objeto tipo perro puede invocar el método saludar. Y no preguntamos si eso no es un perro. Simplemente... El objeto, como sabe su tipo, invoca el método que corresponde. Pero no es solo eso lo que la programación orientada a objetos nos facilita. El polimorfismo dice que un objeto va a ejecutar un método de la misma forma que otro objeto. Y nosotros como programadores no sabemos de qué objeto estamos hablando. Lo que nos dice eso es que Podemos tener un objeto del tipo mascota, que no sabemos si es perro, gato o pájaro. Sabemos que es una mascota, pero sin embargo podemos invocar el método saludar. De este modo es que el entorno de programación que soporta la programación orientada a objetos resuelve por nosotros qué código invocar, dependiendo del de tipo de objeto que sea una mascota. Una cosa que tenemos que comentar acá es que el, la herencia nos permite a nosotros que un objeto mascota pueda referenciar a un objeto perro o un objeto gato, porque la relación que tenemos acá entre estas clases es que un pájaro es una mascota, un perro es una mascota. A continuación vamos a ver una simplificación de todo esto, en los cuatro lenguajes de programación que venimos analizando acá tenemos eh, un proyecto en java en el cual ya hemos eh, incorporado la clase mascota como pueden ver tiene un atributo un campo nombre privado del tipo string un constructor especializado que va a asignar un valor a ese campo privado y el método público saludar que lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla eh, un, un mensaje, me llamo y nos va a mostrar el dato. No puede decirnos nada más porque se trata de objetos tipo mascota. En cambio, el objeto perro que sobrescribe al objeto mascota, fíjense en que eso en Java se hace con perro extends mascota, lo que tiene es el constructor. Y ahí podemos ver cómo ese constructor invoca, mediante super, y entre paréntesis el nombre, el constructor de la clase base, o sea, de la clase mascota. Y vemos cómo el método saludar sobreescribe el método saludar del perro. Pero no es que desaparece el método saludar de la clase base. Fíjense en cómo también lo podemos invocar mediante eh, esta pseudo variable que es super. En Java se utiliza super para identificar el nombre de la clase base. Recordemos que Java tiene solo una clase base. No permite la herencia múltiple. Otros lenguajes como C++ o Python sí aceptan eh, más de una clase como clases base. Lo cual eh, vamos a ver justamente en el ejemplo. Los, eh, los otros objetos o las otras clases de esta jerarquía de clases son gato y pájaro, que vemos que el código eh, no, no es diferente, obviamente el constructor tiene que mantener el nombre de la clase, pero el resto es lo mismo. No es que todos los todas las subclases tengan que implementar exactamente el mismo código, eso es si queremos lograr polimorfismo. Pero puede ser que nuestra aplicación no requiera de que todos los eh, objetos de las subclases ejecuten los mismos códigos. Entonces, cada uno tendrá el código que corresponda. Esto es un ejemplo que eh, me resulta cómodo y sencillo para poder mostrar lo que es la herencia y el polimorfismo. En la clase demo 3, que es nuestro programa principal... Lo que hago es creo un objeto de esta aplicación e eh, invoco el método ejecutar. Esto es una, una forma de programar. Ya lo he comentado en otro video tutorial que podríamos declarar el método de ejecutar como estático e invocarlo directamente. Es, esto es a cuestión de gusto. En este código vamos a necesitar un contenedor, eh, un, una, como una bolsa donde vamos a meter mascotas. Por eso es que hemos in, importado eh, ArrayList si vemos el código declaramos acá mascotas como un nuevo objeto del tipo ArrayList un ArrayList de objetos tipo mascota fíjense en que esto es un, un avance sobre lo que se conoce como programación genérica de esa manera es que vamos a poder agregar objetos del tipo mascota pero fíjense en que cuando agregamos con el método add no estamos creando objetos mascota. No tiene sentido porque tendríamos que... nos quedarían rengas. Lo que hacemos es crear objetos de la clase siguiente, de la subclase perro, gato o pájaro. De esa manera es que cada uno de esos objetos se construye con su tipo y se almacena en la colección como una mascota, porque un perro es una mascota. Luego utilizamos la sentencia for, fíjense en que en Java tiene esta forma, esta sintaxis, decimos para un objeto tipo mascota llamado m, de los que están en la colección mascotas, vamos a invocar el método saludar de ese objeto m. Cuando ejecutamos este programa, vamos a ver que cada objeto invoca a los métodos que le corresponden de acuerdo a su tipo. Los objetos del tipo perro dicen justamente que son un perro porque lo saben. Los gatos también y los pájaros también dicen su tipo tal cual lo hemos programado. Sin tener que preguntar en el código qué tipo de objeto es. Ahora vamos a ver el mismo ejemplo en C++. Acá podemos ver la declaración de la clase mascota en la cual... Eh, bueno, estamos utilizando el constructor con eh, un argumento, en este caso nombre, que va a ser una cadena de texto. Por eso incluimos eh, el encabezado de string. Fíjense en que la declaración del método saludar lleva la palabra reservada virtual y eso es para poder eh, permitir que el compilador haga lo que se conoce como enlace dinámico. Cuando sea un perro, ejecute el saludar del perro. Cuando la mascota sea un gato, ejecute el saludar del gato. En el código de los objetos tipo mascota, fíjense en que esto es más de lo mismo. Tenemos el constructor que asigna el parámetro a la variable interna y el método saludar que este muestra el mensaje. En la declaración de la clase perro en el archivo encabezado, vemos cómo se indica que los objetos tipo perro heredan de los objetos tipo mascota. En esta declaración también debemos indicar que el método saludar es virtual, o sea, habilitarle la opción para el enlace dinámico. En el código, en perro.cpp, vemos cómo el constructor invoca al constructor de la clase base y acá vemos que no utiliza una pseudo variable simplemente utiliza el nombre de la clase base y eso es porque en C++ las clases pueden heredar de más de una clase base de modo que hay que utilizar una manera de diferenciar de cuál de esas clases base quiero invocar el constructor bueno la solución fue utilizar el mismo nombre de la clase podemos ver también que se en el método saludar estamos invocando el saludar de la clase base y en este caso lo hacemos referenciando a este objeto eh, en este momento no hay diferencia de cómo se invoca una u otra forma da lo mismo pero es algo que como programadores tenemos que chequear que lo haga correctamente. Como pueden ver, eh, lo que tenemos en el encabezado de la clase gato y en el código de la clase gato no es diferente de lo que hemos comentado para la clase perro. Veamos cómo se incorpora con este entorno de, de trabajo la clase pájaro buscamos la opción de un eh, elemento nuevo y de los tipos de elementos posibles eh, seleccionamos el de la clase acá tenemos eh, el cuadro de diálogo donde vamos a, a poner el nombre de la clase ya nos habilita el encabezado y el código le decimos que va a heredar de quién justamente de la clase mascota como ya existe nos la muestra, nos permite seleccionar es importante escribir primero las clases base y luego las derivadas para que vaya realizándose toda la conexión. Ya el editor nos facilita justamente todo el código con la opción de, de la herencia. Nosotros simplemente incorporamos nuestras modificaciones, eh, el parámetro del constructor y el método saludar, que es virtual porque lo vamos a sobreescribir. Y en el código vamos a poner el, eh, lo que bueno lo que ya tenemos. Incorporamos acá eh, el Iostream, porque necesitamos utilizar el objeto out Vamos a modificar este el constructor, indicándole que recibe un, eh, una cadena de texto, un parámetro que es una cadena de texto, y que se lo asigna a eh, la variable interna nombre. Pero recordemos que lo hace a través del método de la clase base, que en C++ se invoca con el nombre mismo de la clase base. Y lo que nos falta por hacer es incorporar el código para el método y saludar. Lo calificamos para indicar que es del objeto de objetos tipo pájaro. Y acá vamos a poner... El mensaje diciendo de que es un pájaro. Luego invocamos al eh, método saludar de la clase base para que eh, pueda aparecer el nombre. Fíjense en que en este caso lo voy a hacer sin la pseudo variable dis. Y finalmente este, ponemos un texto adicional. En lo que podemos llamar el programa principal, lo que hay que hacer es incluir todos los encabezados y el código va a utilizar también una bolsa, una colección, que en el, class, en el caso de C++ se conoce con el nombre de objetos tipo vector. Fíjense en que también utilizamos programación genérica. En este caso vamos a meter dentro del objeto mascotas, vamos a meter referencias a objetos tipo mascota y lo vamos a hacer de la misma forma que en el ejemplo en Java creamos un objeto perro pero como un perro es una mascota lo podemos agregar en la colección de esa manera agregamos perros, agregamos gatos, agregamos pájaros para mostrar el contenido de la colección utilizamos un for, un para y en este caso lo vamos a hacer con subíndices porque los objetos del tipo vector se pueden subindicar para igual a cero, mientras sea menor que la cantidad de elementos que hay en mascota, invocamos el método saludar del de elemento subi de la colección mascotas. Cuando ejecutamos este código, vamos a ver que salen eh, los textos, al igual que en el programa en Java, y con una mezcla de ejecución. Parte de ejecución de los objetos tipo gato, que invocan a los métodos de eh, la clase base, que lo mismo hacen los objetos tipo perro, y lo mismo hacen los objetos tipo pájaro. Finalmente, en este lenguaje no debemos olvidar de eh, devolver los recursos al sistema. El mismo ejemplo lo vamos a realizar ahora en Python. En este proyecto tenemos la clase mascota, con un constructor especializado que va a asignar el, el parámetro nombre a la variable interna self.nombre. Y también tenemos nuestro método que queremos sobreescribir que va a mostrar justamente ese nombre en la pantalla. Acá tenemos una alternativa especial del print que la pueden buscar en la documentación. En el código de la clase perro, vamos a ver cómo se invoca a los métodos de la clase base recordemos que python puede heredar de más de una clase de modo que eh, acá nosotros decimos que perro hereda de la clase mascota cuando invocamos al constructor de la clase base de la clase mascota tenemos que avisarle que lo estamos haciendo desde la subclase perro. Lo mismo ocurre cuando invocamos el método saludar de la clase base. El código en la clase gato, así como el código de la clase pájaro, son eh, semejantes. Recuerden, esto es una cuestión de ejemplo. No es necesario que en una aplicación real las sentencias en cada método hagan exactamente lo mismo. En el código de nuestro programa principal importamos eh, desde mascota desde cada una de las subclases y vamos a crear un contenedor, que en este caso se conoce como una lista que eh, es semejante al vector, que es semejante a la ArrayList de, de Java y tiene la misma característica creamos un objeto perro y lo agregamos a la lista creamos un objeto gato y lo agregamos a la colección o a la lista de mascotas luego con la sentencia for que tiene python podemos decirle para cada m que está en mascotas invocamos el método saludar podemos ver que al ejecutar este código hace exactamente lo mismo que los otros lenguajes la sintaxis de cada lenguaje eh, tiene sus matices sus diferencias pero todos nos permiten utilizar la herencia y el polimorfismo finalmente lo que nos queda por ver es el mismo ejemplo en C#. -Shar. acá tenemos la clase mascota una clase base con su campo privado string muy parecido al c++ eh, Fíjense en que acá también hace falta indicar que saludar va a necesitar enlace dinámico, por eso es que utiliza la palabra reservada virtual. En el código de la clase perro, vemos cómo se indica que perro deriva, que es una subclase de mascota, y como C Sharp solamente acepta una clase base, la palabra reservada base es la que se utiliza para referenciar o para denominar esa clase justamente. Y es así como invocamos a los mismos métodos de la clase base. Cuando estamos en el método constructor, invocamos al constructor. Y cuando estamos en el método saludar, invocamos a base.saludar. En el caso de C utilizamos la palabra reservada override para indicar que esta, este método hace enlace dinámico con el método de la clase base. En nuestro programa principal, vamos a crear un objeto de este tipo de aplicación y de esa manera vamos a invocar eh, el método Ejecutar de, eh, de este objeto. Eh, al igual que en Java, vamos a utilizar un ArrayList, en este caso un ArrayList de objetos. Vamos a ir creando los objetos perros, gatos y pájaros e incorporándolos al ArrayList luego con la sentencia FOREACH que es el FOR, la variante FOR para recorrer colecciones vamos a tomar cada uno de esos objetos y invocamos el método SALUDAR que le corresponda cuando ejecutamos este código vemos que eh, la salida es exactamente la misma que en los otros tres lenguajes lo que nos deja en claro que, independientemente del lenguaje de programación, que nos brindan eh, sintaxis eh, a veces engorrosas, a veces diferentes, pero en todos ellos podemos hacer lo mismo. Con esto finalizamos este video tutorial. Los veo en el próximo. ¡Chao!